queridos ¿Cómo están? Lo prometido es deuda. Vamos a hacer el video de prueba de Sorin OS. ¿Por qué? Porque Sorin Operating System fue el segundo sistema operativo recomendado por DistroChooser la página web que te permite elegir una distribución Linux a tu medida ¿Por qué no hacemos un video sobre el primer sistema operativo recomendado por tu ¿Por qué es Linux Mint? Y Linux Mint ya lo tenemos calado, como quien dice, ya en, en el canal tenemos un montón de videos sobre Linux Mint no es necesario seguir hablando de, de, de ese sistema operativo que es maravilloso para iniciarse en el grupo tenemos un montón de, de, de amigos que lo utilizan y además de eso en el canal de YouTube de Entropía Tenés varios videos sobre Linux Mint Sobre cómo se utiliza, cómo se instala Cómo se configura, incluso tenés un video En donde yo estoy comparando Las dos versiones de Linux Mint Bueno, vamos al grano A mí me han advertido en el grupo de Telegram Que tenga cuidado con Solin Porque hay una versión gratuita y una de pago Entonces cuando en Linux aparece algo de pago Esa frontera hay que transitarla Con una claridad mayúscula O me das el sistema operativo totalmente funcional Y gratis, o me das el sistema operativo totalmente funcional y de pago. No me ofrezcas cosas intermedias como por ejemplo, te lo doy gratis, pero si querés tocar acá tenés que pagar. Te lo doy gratis, pero ah, no, para hacer esto tenés que pagar. No, ese criterio shareware que lo vengo experimentando en mis primeros pasos en el mundo Windows y demás de hace muchos años, era cómo me molestaba eso. como me molestaba. Terminaba descartando software y probando otros y perdiendo tiempo. No me gusta para nada ese tipo de filosofía, de que te lo doy gratis, pero, te doy gratis, pero, no. O me lo das gratis o no me lo das gratis, no me metas pero. Así como te lo estoy diciendo a vos. Entonces, Sorin tiene una versión de pago, por supuesto que Red Hat tiene a Red Hat y tiene a Fedora, por ejemplo, y Fedora es totalmente funcional y gratuito y no te hace ninguna trampa. Sin embargo, Red Hat es de pago y lo hace la misma empresa, eso está muy bien, me parece muy bien. SUSE tiene el sistema operativo SUSE, que es de pago, y el sistema operativo OPEN SUSE, que es totalmente gratuito y yo lo uso desde hace mil, desde el año 2007 que lo uso, y está bárbaro. Lo que me gustaría, ya que no lo conozco al sistema Sorin Operating System, sorprenderme para bien contigo. A mí me gusta, hoy lo comentaba en el grupo de Telegram, me gusta hacer los videos lo más improvisados posible, si sí, con una idea clara en la cabeza de lo que vengo a hacer frente a la cámara. Siempre tengo un guión mental, pero si te digo que algo no lo conozco y que lo voy a probar, lo pruebo adelante tuyo. Si me sorprendo, me sorprendo contigo. Y valoro mucho la cuestión del error. Del error se aprende, así que si hay errores lo dejo y después los trabajo más adelante. Y así soy como profesor también. Bueno, vamos al grano. Primero que nada vamos a ver qué dicen otros de Sorin O.S. <risa> Tenemos a cuatro grandes organizaciones que opinan sobre Sorin OS. Forbes, ZDNet, TechRadar y PC World. Nosotros no podemos decir que lo que ellos digan o hagan está bien, está mal o lo que fuere. Simplemente te vamos a decir cómo se expresan en virtud de este sistema operativo. ¿Qué es lo que dicen de este sistema operativo? A ver, Forbes. Sorin es claro y bien acabado. No veo una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios. Eso ya es bueno. Ya está muy bien. ZDNet, Sorin Operating System, pone algo magistral en donde un sistema operativo tiene que estar. Algo así. TechRadar, tiene todo en términos de ofrecimiento de una experiencia utilizable y amigable para aquellos que vienen desde Windows o Mac Operating System. Bien. PC World cuando la velocidad es la esencia, Sorin realmente brilla. Bueno, esperemos que sea así. Esto está genial. Vamos a ver algo más sobre Sorin. Sorin tiene más de tres versiones. Esto fue todo tomado de la página web de Sorin. Aquí, la misma gente que está atrás, Sorin o Prating compara tres versiones. La profesional, la core, core es como el corazón, ¿no? es como la masa madre para el panadero, y la versión liviana. La versión liviana es para computadoras viejas. Cuando vos comprás la versión profesional, te viene de regalo la versión para computadoras viejas. No sé si esa versión para computadoras viejas se puede descargar aparte. Supongo que sí, pero no sé. Digamos que sí. Nosotros vamos a trabajar sobre la core, la, la que está en el rectángulo rojo, ¿tá? la que está marcada con rojo. Bueno, ¿qué es lo que ofrecen y no ofrecen alternativamente estas tres ediciones? Vamos a comparar solamente la profesional con la core, que es la que vamos a instalar nosotros. Lo de arriba no importa porque los dos lo tienen. Lo de del medio tampoco. A ver acá. Escritorio liviano basado en XFC. Este es un gran escritorio. Y podríamos decir, qué lástima que la versión Core no lo tenga. Pues no. Cualquier distribución Linux que se precie de ser un grande de los pesos pesados puede instalar XFCE sin ningún problema. En OpenSUSE, por ejemplo, vas al administrador de software, le decís que instale XFCE y OpenSUSE en un triste no instaló. O sea que eso lo puedes hacer con Sorin Operating System. Sería raro querer hacerlo y que te diga, ah no, para instalar esto tenés que pagar. Bueno, no creo que sea así. Tá, vamos a recordarlo y vamos a probar, pero no, no, no, Linux no funciona así. En Windows podría pasar esto. Que a vos te diga, mirá la versión Pro trae esto y la otra no. Y vos decís, ah bueno, pero yo se lo instalé al igual. Y cuando lo vas a integrar, ah no, te lo impido. Porque uno de los conceptos del shareware es no permitirte pasar por una barrera a menos que pagues, entonces levantan la barrera, pero esa barrera atrás puede tener un software o puede tener una restricción impuesta, una restricción artificial, impuesta por gusto, no siempre ofrece una puerta que cuando se abre te conduce a un nuevo mundo de sensaciones, tengo un mundo de sensaciones, no siempre es así, a veces es esta barrera está acá y chau, y decís, pero esto es injusto, ah sí, pero si vos pagás la injusticia se va. Eso está mal, así que no creo que Sorin sea así, vamos a, vamos a darle toda la confianza primero, después le vamos a quedar con todo, si es necesario. Sorin Connect, esto está bien, no importa lo que es, lo tienen las dos. Standard, Layout, está bien, está. Premium, a ver, a ver, ¿qué es Premium Desktop Layout? Layout son capas. ¿Esto cómo se traduce? Escritorios Premium. En Linux no hay escritorios Premium. A menos que Sorin haya inventado un escritorio específico, como hizo el aberrante Ubuntu con el aberrante Uglity, perdón, Unity, a menos que haya hecho eso y te lo ofrezca mediante un pago, te diré que todo lo que no te permite hacer Sorin, lo puedes hacer vos por tu parte en un tris. Así que vamos a seguir. No nos interesan los escritorios que sean iguales a Mac, iguales a Windows 11, y iguales, mucho menos que sean iguales a Ubuntu. No sé Classic qué querrá decir, Nada. Esto estoy seguro que se puede hacer en la versión Core sin pagar. Professional Creative Suite of... Bueno, acá tiene algunas aplicaciones instaladas que hay que ver si estas aplicaciones que están instaladas en la versión Pro se consiguen gratuitamente y se instalan sin problema o si hay que pagar por la aplicación. Si hay que pagar por la aplicación y a vos te sirve, ahí sí está bueno pagar por la versión Pro porque ahí la versión Pro estaría trayendo ya preinstaladas y preconfiguradas supuestamente algunas aplicaciones que son de pago, entonces capaz que te ahorras unos pesos ahí, unos dólares. No sé, habría que ver qué es eso, habría que investigar más a fondo. Esto es lo mismo, software de producción profesional o de producción avanzada. Bueno, eh, wallpapers adicionales, esto no porque vos te bajás el... Wallpaper es lo que, lo que se ve cuando vos prendés la computadora. Si vos pusiste una foto de tu hijito tu hijita, pusiste una foto de un paisaje, pusiste una foto de una banda de rock que te guste, de tu equipo de fútbol, eso es lo que vos vas a ver. Bueno... Si la versión pro tiene millones de estos que están buenísimos, no importa, vos te bajas lo tuyo y es otra cosa. Y esto, lo que está abajo del todo, que es lo más importante y lo que le da verdadera esencia a cualquier versión de pago de Linux, que es soporte para la instalación. Pero ¿quién te va a dar el soporte para instalación? Entropía binaria. Es en la ley del más vivo. Entonces, ¿para qué vas a pagar? Es lo que hablamos siempre. Se fomenta la mano de obra local cuando no se pagan versiones de Linux. ¿Por qué? Porque las versiones de Linux que vos estás pagando solamente ofrecen servicio técnico que está muy bien esa gente vive de eso aparte de vivir de otras cosas pero si vos tenés una versión de linux gratuita que ya te digo más del 95% de los linux son gratuitos y le pagás a un técnico cada vez que precisas algo primero que nada te vas a ahorrar unos cuantos dólares o pesos porque vos la suscripción la pagas mes a mes o la pagas anualmente por ejemplo y es bastante cara en SUSE creo que andaba en los 700 dólares, más o menos una cosa así, o 600 y pico dólares, que está bien, ojo, está muy bien, pero pagale un técnico cada vez que lo precise, a ver si llegas a gastar 700 dólares a fin de año, ¿Mm? y además si gastaras 1000 a fin de año y dijeras, uh, qué caro, capaz que el otro año no gastas nada y te ahorraste la suscripción, ¿está? bueno Vamos a meterle caña al Zorin o que System desde el minuto cero. Vamos a instalarlo y vamos a usarlo. Me dijeron, yo quiero... ¿Dónde están los...? ¿Dónde están los...? ¡Quiero los... ¡Ah! Y hay que hablarle a la plantilla... ¡Ah! ¡Faltaba <ríe> el oh, oh. Aquí tenemos a Zorin, tal cual como viene la imagen ISO que tú te descargas desde la página web oficial. La única cosa que veo acá... Mira, veo cosas buenas y cosas que no están bien. Por ejemplo, está todo en inglés. Varias ediciones de Linux te permiten, por ejemplo, OpenSUSE te permite con la tecla F2 elegir el idioma. Ya de entrada. Entonces, si vos no sabes inglés, apretás F2, elegís español o Spanish. Y enseguida, inmediatamente, todo lo que está en la pantalla se pasa al español. Y de ahí en adelante todo está en español. Acá no. Bueno, una contra. Bueno, try or install. Muy bien. Try or install quiere decir probar o instalar. Si vos querés, lo podés probar en vez de instalarlo. Acá lo vamos a instalar pero también lo vamos a probar, así que está buenísimo que estén todas las opciones. Después hay una opción que es la del medio, que es eh, opción gráfica segura. Cuando los sistemas operativos no arrancan correctamente en la máquina, puedes probar con una opción Safe Graphics, Windows también la tiene, pero los Linux también, la mayoría lo tienen, y ahí es posible que el sistema arranque lo más bien. Arranca con los controladores básicos de, de hardware y no trata de inventar nada, ni de poner chilimbolos en ningún lado, y muchas veces de esa manera arranca el sistema. Sobre todo en equipos de hardware un poco complejo, atípico o no compatible. Y después tenemos, para aquellos que tengan tarjetas gráficas NVIDIA, tenemos un arranque que es preparado para NVIDIA. Está con todos los controladores o drivers que utiliza ese tipo de tarjeta gráfica. Bueno, vamos a ir con arriba. Try or Install. Vamos a ir viendo todo lo que pasa. ¿eh? Ahí está haciendo un chequeo del sistema de archivos. Del sistema de archivos eh, que están en la imagen ISO, porque acá no hay nada instalado. No hubo errores, bien. Ahí empieza a brillar el, el icono de Sorin. Vamos a ver qué tan bueno está el sistema. Le tenemos fe, le tenemos fe. Le tenemos fe, primero que nada, a DistroTuser. Y segundo que nada, a Linux. Pese a que derive de Ubuntu, este sistema operativo se promueve a sí mismo como un sistema operativo que respeta mucho la privacidad, cosa que Ubuntu no hace. Entonces, para derivar de Ubuntu y respetar la privacidad, tienen que haber trabajado mucho estos tipos, así que vamos a tenerle fe. Bueno, ya lo que no me gusta es que arrancó con un escritorio parecido a Genome. No me gusta nada. Absolutamente nada me gusta eso. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Bueno, vamos a dejarlo arrancar. Si esto es genome, es típico genome. Bueno, vamos, empezamos mal. Oh my God. Le baja de volumen a la máquina. ¿Sí? Muy bien. Bueno, por suerte, todo esto que está acá es el instalador. Mejor dicho, es un programa que está hecho antes de que arranque el sistema operativo. Tiene todo el aspecto y el ecosistema genome, cosa que Entropía Binaria no te va a recomendar nunca. Esto no está bueno. Pero mientras sea un programa que ataja el arran al arranque del sistema, está bien, no hay problema. Vamos a elegir ahora sí idioma español y vamos a darle probar Sorin OS. Instalar todavía no. Está probar. Acá no parece haber pasado nada porque quiero hacer clic en lo demás y no me responde. Bueno, vamos a esperar un poquito. El sistema operativo seguramente está arrancando. Y aquí abajo, aquí abajo no veo actividad de ningún tipo. Eh, y acá tampoco. Solamente actividad de red. Mm, no sé qué pasa acá. Esto. Bueno, esto ya es un problema. Porque el usuario espera que algo le indique qué es lo que está pasando. Y esto no está indicando nada. Es más, creo que quedó como si fuera muerto el sistema operativo. Le estoy haciendo clic por ahí y nada. Mm, no me gusta. No me gusta. Vamos a darle un segundo más. Unos segundos más. No. Se va. Molesta, incomoda. Te estoy contando algo real. Sí, no sí, estoy sí. haciendo circo. Apagar. Vamos a iniciar de vuelta. Esta vez vamos a iniciarlo, como yo te decía, en el modo Safe Graphics. A ver si es ese es el problema, ¿no? Porque ya de entrada tuvimos un error, un problema. El sistema no arrancó. Bueno, vamos a arrancarlo así a ver qué pasa. Esta vez vamos a cancelar el chequeo de los archivos, ya que la primera vez lo hizo y estaban bien, y no hicimos absolutamente nada, salvo reiniciar la máquina, con la misma ISO, exactamente, en el mismo estado, así que nada. Bueno, vamos de nuevo. Esta es la opción, Safe Graphics. Viste que los errores nosotros no los ocultamos. Lo que sucede, sucede. Eso es tema del producto. ¿tá? Si las personas que realizaron el producto lo realizaron así, Así te lo voy a mostrar yo también. Así no te encontrás con sorpresas. Es por cosas... Es por cosas que nosotros no pudimos anticipar. ¿Ah? Bien. ¿Español? Ah, ahora sí, ¿ves? Ahora paso por acá y hace algo, hace un jueguito ahí. Bueno, vamos a darle ahí, a ver. Bueno, ahora sí. Ahora parece, ahora sí está arrancando. Bueno, esto es bien de Ubuntu recordemos que deriva de Ubuntu este sistema operativo, no es un sistema operativo independiente, es dependiente de otro, que a su vez ese otro depende de otro, porque Ubuntu depende de Debian, no sé si vos sabías, Ubuntu es el jinete de Debian. Bueno, ahí está, mira qué lindo, mira qué lindo, ahora sí, esto no es Genome, esto es Plasma, esto es una versión modificada de Plasma y que veo que pienso yo, y tiene un gran trabajo encima, ¿eh? ya me está gustando, ya me está gustando, aparte te deja el icono para que lo instales ya de una, bueno, lo primero que vamos a hacer es todo lo que haría un usuario, o lo que creemos que un usuario querría hacer con este sistema operativo la primera vez que lo tiene en, en sus manos, ¿está? Después de ver este video, lo único que vas a precisar saber es cómo armar un pendrive con Sorin dentro, para arrancarlo con tu computadora, bueno, Está lleno de videos en este canal, en este mismo canal. No tenés por qué irte por ahí a buscar nada. Si ya sabes hacerlo, genial. Si querés buscarlo en otro lado, también genial. Pero te ofrezco los videos míos en donde te explico todo eso. Cómo iniciar desde el teclado, qué teclas apretar para que la máquina vaya a buscar un sistema operativo a una unidad USB y no a la unidad de almacenamiento interna. Cómo preparar la unidad USB para que la máquina la detecte en el arranque y todo eso está en entropía binaria. Bueno, a ver. Lo único que vamos a hacer es aumentar la resolución. Vamos a tocar acá. Vamos a escribir pantalla. Capaz que esto es una versión retocada de Genome. Atención, si es eso, una felicitación para este gente, porque esto sí está muy bien. A ver, software, bueno, vamos a configurar. Pantalla no hay. A ver, monitor. Cosas que se le pueden ocurrir al usuario. Monitor, no. Pero está ofreciendo configuración. Bueno, vamos ahí. A ver. No creo que sea screen. Si esto es un retoque de Genome, no es un retoque de, de plasma. Y está muy bien. ¿eh? ahí Ahora sí me gusta... Esto que deriva de Genome. Por ahora, vamos a ver después. A ver, Bluetooth, fondo, a ver en fondo qué encontramos. Bueno, para cambiar el golpe, a ver si ofrece algo privativo esto. Muchos programas privativos contienen funcionalidades malevolentes. A ver si quisiéramos cambiar el fondo. Está muy bonito ese que viene, ¿no? Vamos a tratar de instalar este, a ver, ese. A ver, está bien. No, no, no hay por qué pagar. Está, está bárbaro. Bueno, a ver, notificaciones, buscar aplicaciones, privacidad, cuenta, sonido, energía, pantallas. Yo puse pantalla hoy. Viste, esas cosas no están buenas. Yo escribí pantalla y sin embargo no me mostró nada. Resolución. Vamos a levantarle la resolución bastante. A 1.440 por 900, relación 1610. No tiene 169. Bueno, no importa. Ahí, aplicar. Mantener cambios. Ahora sí. Ahora sí. Ya me está gustando. Ya me está gustando. Bueno, vamos a cerrar esto. Primera cosa que el usuario querría hacer sería justamente ampliar la resolución. Así de fácil, reconoció todos los modos, bárbaro, viene bien. Bueno, el siguiente cosa, a ver qué trae preinstalado ya Sorin, a ver accesorios. Editor de textos, está muy bien, mapas, ¿qué utiliza esto? ¿Google Maps o qué? A ver, vamos a revisar, a ver qué hace, a ver con qué se conecta, todo ese tipo de cosas, ¿no? En todo caso, acá abajo tenés el monitor de red, apenas se ve, pero tenés el monitor de red para saber cuándo el sistema operativo se está conectando hacia afuera, con el mundo exterior. Bueno, ¿y esto qué es Open Maps? ¿Qué es esto? OpenStreetMap, mirá qué bien, ¿no? Son los mapas de Google. Dicen que se preocupan por la privacidad del usuario y acá te lo están mostrando que lo están haciendo. Vamos a ver, vamos a ver igual, vamos a investigarlo, ¿no? El sistema está genial. A ver cómo funciona esto si hago doble clic, eh, a ver en Argentina que tenemos un montón de compañeros argentinos en el grupo y de otros lados también, ¿no? A ver Córdoba, seguimos bajando, seguimos bajando, haciendo doble clic nada más, ¿eh? A ver, a ver Rosario, ciudad de Rosario. ¡Din, din, din! Ciudad de Rosario. Le vamos a mandar un saludo a Iorio, que no lo va a ver, pero no importa, a todos los fans de Alma Fuerte. A mí no me gusta la orientación política que tiene Iorio, y estaba muy loco el tipo, pero es un capo. Por otra parte, es un tipo muy sencillo, que vive con la gente de barrio, con la gente común y corriente, o eso es lo que yo quiero creer de él, eso es lo que el tipo demuestra. Un tipo frontal, tiene opiniones bastante jodidas sobre la homosexualidad, y sobre la gente de izquierda y demás, pero es un capo igual. Siempre hay que ponerse por encima de todo eso y ver... Este ser humano me aporta algo y, y es buena gente y, y es honesto con lo que piensa. Bueno, qué bien esto, che. Me encantó. Estos son los mapas de OpenStreetMap, que es una um, agrupación de personas cuyo principal interés es proteger la privacidad de los usuarios. Vamos a dejarlo por acá para no irnos muy por la rama. Ya me gustó, porque hay pila de distribuciones Linux que no traen herramientas así. De hecho, OpenSUSE, por ejemplo, no la trae, y Linux Mint tampoco, que yo recuerdo. OpenSUSE te aseguro que no, Linux Mint estoy te seguro que no. ¿Qué más tenemos en accesorios? A ver. Meteorología. ¡Qué bien! A ver, meteorología. Y vamos a ver tareas pendientes, Pues a ver qué dice. A ver. Montevideo Uruguay, qué bien. Qué bien esto. Che, me gusta esto, me gusta. Y eso que deriva de Ubuntu, pero me gusta. I like it. A ver, accesorios, tareas pendientes, a ver. Voy a poner. Del cumpleaños del tito. ¿Sí? Pues, estoy usando el más anterior, sí, estoy usando el más anterior y no pasa nada. ¿Sí? O yo soy muy bruto o esto no está funcionando. Ahora, vamos a borrar esto y vamos a darle al más bueno, y derecho bueno, esto no está funcionando, esto está mal está listo, esto no se entiende, esto, esto no es intuitivo a ver acá, limpiar, está listo enter ah, con enter soy un paisano medio atravesado bueno, no está en la descripción eso, eh. no, no te lo está diciendo a ver cumple del cholo esto es para Alberto XMS que se llama cholo, no, cholonauta o cholo no sé qué Enter. Bueno, está bien, a ver, hago clic. Ah, mirá qué bien. La verdad que está notable, es algo distinto, pero que está buenísimo. Cuando haces clic ahí, la clasificas como hecha, como realizada. Y cuando la desmarcas, la clasificas como no realizada. Está bien, a ver qué te permite hacer. pero qué bien, es una agenda, está genial. Me gustó, retiro lo dicho. Considero que una persona se puede equivocar. Uno se equivoca y se equivoca en vivo, está bien. Retiro lo dicho. Accesorios, así que, bien. Bueno, vamos para atrás. A ver, gráficos. Qué buen laburo que hicieron con Genome estos tipos. Me saco el sombrero. Ahora me dicen... No, ese que usted ya existe hace mil años, no lo conocé. Wow, peluca! Y bueno, sí, puede ser que no lo conozcan. Fotos. A ver, acceder, organizar, compartir fotos como está. Bien, estas aplicaciones a mí no me interesan mucho, así que no te voy a mostrar. A ver, GIMP. A ver, GIMP. GIMP. The successor of Photoshop. Bien, me gusta porque algunas distribuciones traen el GIMP mal configurado y estas cosas actúan como barras de tarea flotantes, vienen, no sé cómo explicarte, a ver si puedo desanclarlas, vienen como flotantes y vos tenés que andarlas corriendo para los costados. A ver. Esto, a esto me refiero. Vienen así y esto es una basofia, a mi modo de ver. Está buenísimo si vos tenés tres monitores, tú se mandas esto para el de la izquierda, esto lo dejas en el centro, este para el, está genial, pero para el usuario común no sirve, por lo tanto no tiene que venir así. Bueno, bien, bien, me gusta este escritorio, o sea, ¿qué tiene que tener un escritorio para que Tropia te lo recomiende? Ser normal, ser una cosa que, te, que cuando vos quieras cambiar de sistema y o de equipo, no te sientas perdido en otro lado. Eso se llama adoctrinamiento, cuando vos te cambiás de un lado para otro y decís, no entiendo, no sé qué usar, ahora no entiendo nada. Ojo, si vos te cerrás al mínimo cambio y no pones un poco de voz para trabajar con algo nuevo, entonces el problema es tuyo. Ahora, si vos sos una persona que le mete para adelante, que tiene corazón a los peñarol, así, no, vamos, vamos, vamos, al man, ya vamos, y te frustrás, entonces está mal lo otro. No quiero decir que estén mal todos los que no son hinchas de peñarol, de hecho, de, estoy diciendo otra cosa, de hecho le mando un abrazo grande a todos los hinchas nacional, así nomás. Porque acá en Etropía bancamos full. Y vamos a poner el himno nacional también, para escuchar. A ver, a ver. Mis colores, mis colores. Con mi amigo Gustavo Fender, le voy a mojar la oreja en, en, en vivo. Sucesan Tenemos algo flor, planeado desde hace mucho tiempo, es que yo me ponga la camiseta de nacional que él tiene y yo prestaba la, la camiseta de general que tengo yo. ¿Cómo se ve? él es bolso, bolso perdido, yo soy Mancha, Mancha perdido también, yo soy hincha de los también y de ferro, mirá, esta camiseta, Gustavito, es para vos, es para vos, era número 10, porque vos sos el 10, sos un fenómeno, ¿también? cuando quieras hacer eso en las camisetas y intercambio de camisetas, la hacemos, papá, una foto nomás para que yo ponga acá en el canal y lo muestre, mirá, esta favor para vos y la tuya, para mí, intercambiamos camisetas y te... no, camiseta, damos un buen mensaje, bueno, en siempre mezclando temas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo, no importa. Vamos arriba, vamos a seguir, que esto está buenísimo. Eh, me está gustando Sorin, ¿eh? Si no aparece nada extraño, voy a mostrarle a la gente cómo se instala y lo voy a empezar a recomendar. Pese a que derive de Ubuntu, para que se vea que nosotros pensamos, pensamos, que viene ahora, que viene ahora. Peñarol, inteligencia. Obviamente. A ver, actualización de software. A ver cómo se actualiza el sistema. A ver si para un usuario común y corriente esto está a la altura. Comprobando. Bueno, bien, no se trancó al conectarse con los repositorios. Eso está muy bien. Hay algunos sistemas operativos, por ejemplo, por ejemplo, Linux Mint, que a veces se traban acá. Y te dice, no se obtuvieron actualizaciones. O sea, te dice, no se pudo conectar con los orígenes de no sé qué. Eso para el usuario común y que recién llega no está bueno. Se han publicado actualizaciones de software desde el lanzamiento de Sorin 16. ¿Quiere instalarlas ahora? Se descargarán 428 megas Esto está muy bien porque te está diciendo todo. A ver, detalles. Ah, qué bien que está, che. Qué bien. Hasta un poco mejor que el de OpenSUSE está, ¿eh? Mirá qué bueno. A ver si puedes desmarcar algo. No tengo un calificativo acorde con la situación. Iba a decir maravilloso, pero no es. Iba a decir espectacular, pero no. Esto es magnánimo. Magnánimo. Lo dejo ahí. No vamos a instalar nada ahora porque esto es una versión en vivo, recordá que todo lo que hagamos ahora se va a perder cuando apaguemos la máquina porque estamos probando, no instalando, no es un sistema instalado. Me encantó eso de las actualizaciones. Vamos acá. Se viene otra review en, en poco tiempo, ¿eh? de una persona que uno puede considerar un, no un amigo pero porque no tenemos cercanía, pero sí un compañero de, de gran porte, Está un gran compañero. Ya se van a enterar de quién es. A ver, a ver, configuración, discos. Está Gparted, qué bien que viene preinstalado Gparted. Gparted es la mejor herramienta de particionado que existe en el mundo digital. Así nomás. Y en muchas distribuciones, por ejemplo, PenSUSE no la consideran, no la traen. Linux Mint, sí. Está el instalador. Esto debe ser para configurar el menú, supongo. Sí, muy bien. Te permite configurar todo esto que está todo esto que ves ahí. ¿Sí? eso que ves ahí a la izquierda que aparece ahí que no aparece ahí esto está esto está notable notable está veamos acá juegos también qué bueno a ver herramienta del sistema menú no sé qué esto no sé no te puedo mostrar todo no te puedo mostrar absolutamente todo verdad a ver software a ver estas tiendas generalmente son un desastre son contraintuitivas, toscas lerdas lentas y sí y sí aparte ir de compras, ves esto es lo que no me gusta del mundo Linux o se tiene algo parecido también, no dice ir de compras pero tiene todo, esta bolsita con las manijitas esta cosa como si hubiera salido de una tienda Sara, de comprarte ropa, no me gusta porque en Linux no hay eso de compre ahí instale, obtenga, descargue eso sí, pero no comprar, comprar no existe ahora vamos a ponerle ir de compras Flatpak para FlatHub, no no, no, no. Primera contra, recontra, hiper, mega, contra, super, contra. Nosotros estamos en contra de Flatpak y estamos en contra de Snap. Pero claro, como deriva de Ubuntu, deriva de las porquerías que hace Ubuntu. Así que no podemos decir más nada. Esto lo vamos a... A ver. Vamos a instalar un... No, no, no, no quiero instalar. No, no quiero instalar. Tá, no, no, no. Voy a bajar Synaptic en todo caso. A ver, clic derecho, documento nuevo, en el texto. Vamos a poner acá. El teclado no está bien configurado. Vamos a dejar eso ahí, ¿no? Y a esto, F2 Para hacer, ¿está? Bien Vamos a dejarlo acá, bien a la vista, está bien Teclado, a ver, teclado Tecla Todo lo que tiene que ver con la configuración Te lo ofrece dentro de configuración Te das cuenta, ¿no? Acá tiene buscador ah, Acá, mira mira a ver Tecla Idioma, formato, distribución de teclado Bueno, acá Muy bien, a ver Español Acá está el español A ver, vamos a cambiarlo Latinoamericano Vamos acá adentro. Yo siempre lo pruebo igual los teclados, ¿no? A ver, control, ruedita del ratón. Bueno, control, ruedita no agranda ni a chicas. ¿Qué es esto? A ver, acerca del editor. Edit. A mí me gustan más Kate, mucho más. Pero bueno, está. A ver cómo se agranda la letra. Ver, no, preferencias. Ya es muy complejo agrandar la letra, ya tendría que ser más fácil. Editor, uh, tipografías. A ver, 12. Muy complejo, rebuscado, no tendría que ser así. 20. Para un video, 20 está bien. A ver, cerramos, está. Bien. Y vamos a probar el teclado. Yo lo que hago es esto. Tildeo ñ al GR2 perfecto, vamos a darle guardar y cerrar. El teclado que está funcionando es el español latinoamericano, o sea que este lo vamos a eliminar, este lo vamos a eliminar y este lo vamos a eliminar. Estaba mal configurado, no captó el teclado detrás. Eso es algo muy difícil que no lo hace nadie, no lo hace Windows, no lo hace ninguna distribución Linux. Últimamente estuve probando una que sí lo hizo, no me acuerdo cuál era, ya se me va a ocurrir, o bueno, o te lo comentaré en otro video es muy difícil así que no le podemos echar la culpa de eso está bien pero nos quedamos con este viste qué fácil es eliminar teclados preexistentes si necesitáramos agregar uno le haríamos más ahora vamos a elegir in inglés a ver, italiano de Italia eso vamos los Tano, vamos el tano del grupo de Telegram ¿no? italiano añadir ah, ahora sí bien perfecto y cómo lo a ver el ojito qué brillante el ojito te muestra el teclado exactamente eso vos, vamos a eliminarlo Venimos acá, español, latinoamericano, hacemos clic acá y nos fijamos si esto coincide con el teclado. Por ejemplo, si está N eh, físicamente, que hay después? El paréntesis recto y el otro paréntesis recto, igual que en mi teclado. Arriba está el asterisco, a ver acá, sí, lo mismo, perfecto, oh, brillante. Me está encantando esto, bárbaro. Teclado hecho. A ver, Internet, Firefox, muy bien, muy bien. Bueno, mirá. Los sistemas operativos Linux deberían tener a Firefox y a Chromium, no a Chrome, pero viene instalado Firefox por defecto. Firefox es el navegador de Linux. Vamos a navegar, ¿sabes a dónde vamos a entrar? A YouTube, pero a otro lado, para hacer una especie de pequeño spoiler. No te fijes en la demora al cargar, porque esto es una máquina virtual, no es una máquina real. Y aparte de ser una máquina virtual, estamos probando con una edición live de Linux, o sea, es una demora metida sobre otra. Viste que no te muestro solamente el canal de entropía, este saco a pasear a otro lado, bueno, este tipo, este tipo, Zappi. lo voy a dejar ahí, te deja por ahí, así no va. Bueno, vamos acá, estamos en juegos, a ver juegos, bueno, el buscaminas trajo Windows toda la vida, el Mahong, bueno, un Tetris, un Solitario y un Sudoku, está bien. Unas cositas mínimas ahí para que te entretengas si vos querés instalarlas más. Vamos a ver cómo instalar de otra manera porque desde la tienda no me gustó. Eh. No me gustó nada eso de Snap, eso sí que no me gustó. Y no me gustó que no te abra un cartel diciéndote Che, mirá que el Snap y, y el otro Flatpak, esa porquería de Red Hat, mirá que es controvertido el uso de esto porque bla, bla, bla, bla. Nosotros tenemos videos en el canal explicando todo eso, no lo voy a decir acá, pero bueno. A ver, oficina. Muy bien, LibreOffice. OpenOffice ya hace mil años que ya fue. Si tenés OpenOffice, volá y poner LibreOffice, que es el estándar hoy eh, libre de oficina. Es la comunidad que de, de mayor desarrollo y mayor potencial que hay a nivel de ofimática en el mundo Linux. OpenOffice no, OpenOffice ya, pobre, fue un proyecto divino que pasó de mano en mano y lo terminaron... No sé, destripando, dilapidando, pobre De ahí surgió LibreOffice y no hay como LibreOffice hoy Es la mejor plataforma libre, la mayoritaria La que más trabajo tiene encima y todo lo demás Por más que haya otras, yo es lo que creo Tengo un video también en el canal que te explica Historia de las plataformas ofimáticas libres Fue uno de los videos en donde le puse más de mí Si querés bichalo No vi nada igual además en internet Bueno, vamos a cerrar acá Vamos a ir investigando un poco más Nos queda pendiente la de instalación del software Sonido y video, a ver qué trae bueno, está, esto no me gusta. Esto, esto no. Trae una aplicación por un lado para reproducir videos y otra por otro para reproducir audio. No, no, no. Estando BLC y SM Player no. Vamos a anotar. Vamos a dejar eso así, como está. El... ¡Uy! Me, me, me hace acordar a las platter House. Vamos a dejar eso ahí como prueba de teclado, que ya lo hicimos. Instalación de eso, ¿tá? A ver si tiene Color Paint. No creo que lo tenga. Está. Error. Error grave. BLC, SM Player y, y Color Paint. ¿tá? Eso. Vamos a guardar y a cerrar. Color Paint es el Paint de Linux. Por lo que haya 1000, ese es el mejor. Por lo menos para arrancar utilidades, qué trae, basura no vi, ¿eh? basofia no he visto, no he visto bloatware, he visto programas innecesarios, pero nada más, gestor archivador, está registro, respaldo, terminal, terminal, muy bien, a ver la terminal cómo está, a ver cuál es la terminal que trae, a ver ahí, acerca de terminal de genome, claro, está trabajando sobre genome, parece plasma, o sea, es un genome plasmizado, una cosa así, está muy bien, valoración general notable, Notable. Más allá de los errores, como ustedes decían, user no podemos considerar excelente algo que vaya solamente con todos nuestros principios y si le cae un pelito arriba, entonces ya es una basura. No, está excelente. Que no vaya con todos nuestros principios es una cosa. Ahora, yo no puedo perder de vista el objetivo de estos videos, que es introducir al usuario en el mundo del software libre y en el mundo Linux, que es mucho más importante que andar discutiendo por cosas que los linuxeros... Hacemos bien, hacemos mal, eh, que queremos, que no queremos, que nos gustan, que no nos gustan. Lo que es grave, como Snap y Flatpak, eso sí, te lo voy a decir. Pero después lo demás, está, nada. Son criterios y yo respeto los criterios de la gente que está atrás de Solin, así como la gente que está atrás de Solin tiene que respetar los de los demás, ¿no? Siempre y cuando sean válidos y tengan argumentos atrás. Bueno, vamos a ver cómo instalar software. Install, y te aparece, a ver. Soporte de aplicaciones de Windows, Mira qué es interesante. Esto es Wine. Seguramente está Wine a través de esto, ¿no? Software está preparado. Bueno, o sea, te ofrece para instalar, no te lo ofrece instalado. Esto tampoco me gusta. O lo tenés o no lo tenés. Pero bueno, tá, no importa. Vamos a ver si podemos instalar Synaptic por la terminal. A ver, Alt F2. A ver si pongo terminal. No he encontrado. No me. Bien, muy bueno, bien. Esto es con apt-get. Synaptic. A ver. Permiso de negado. Bueno, sudo. Entonces. Acá no me pide contraseña ni nada. Porque, mira que bien, estoy instalando Synaptic. Ahora te voy a explicar qué es eso. No me pide nada porque es una versión live. Bien hecho. Está. Cerramos. A ver. Bueno, genial. Vamos a instalar Color Paint. Solamente. No te preocupes por los cuelgues del sistema, porque ya, como te expliqué, está corriendo sobre una doble lentitud. La primera lentitud es una máquina virtual, la segunda lentitud es una versión live. A ver, color, color paint. Ahí. Clic derecho, marcar para instalar. Marcar. Me está gustando esto, eh. Aplicar, aplicar. Te voy a dejar las recomendaciones de entropía binaria, si elegís Sorin, para que lo empieces a usar como debe ser. La tienda no, la tienda no. La diferencia entre Synaptic y la tienda esa, esa porquería que estaba ahí, que ya me sonaba mal y al final terminó siendo malo, es que la tienda instala Snaps y Flatpacks. Mirá los videos de Entropía, que en alguno de ellos está todo explicado eso. Y esto te instala de forma nativa, ligera, liviana, estable y profesional el software. No te hace esa porquería de Snap y de flatpack porque Linux también tiene porquerías. Se han aplicado todos los cambios, bien, cerrar. A ver, vamos a ver si está Color Paint y se si abre. Si está y abre bien... Concluimos por acá el video de la parte de muestra de cómo funciona este sistema operativo que por ahora viene siendo maravilloso. Color, Acá está. Brillante. Y en español todo. Qué bien. Lo primero que yo hago es, es esto. Pintar de transparente y empezar a dibujar. Genial. Por acá te voy dejando esta maravilla de software. A ver si quedó algo para hacer. ¿Cómo se instala el programa? Ya lo vimos. El teclado, instalación de. Bueno, esto. Ya que instalamos Color Paint, lo mismo hacemos con ese Play y el BLC. Lo vamos a hacer después esto. Te voy a mostrar cómo se instala. Vamos a hacer un, un video más para que veas cómo se instala este maravilloso sistema operativo. ¡Maravilloso sistema operativo derivado de Ubuntu! ¡Ojo! He visto muy poca cosa buena derivada de Ubuntu. Me parece que esto es lo primero que veo bueno, bueno realmente derivado de Ubuntu. La versión de Linux Mint que yo te recomiendo nunca va a ser la de Ubuntu, siempre va a ser la de Debian. O sea que yo no considero a Linux Mint Ubuntu Edition algo viable. Pero esto sí, esto está recontra bien, súper bien. Vamos al otro video a ver cómo se instala. Si querés verlo... Lo separo así, si solamente querías verlo y saber cómo se instala, acá tenés el video. Y si no sabías cómo era ni lo tenías instalado, mirate el otro para tenerlo en tu máquina cuando vos quieras. Vamos arriba. Hay momentos en que el revisionismo es necesario, indispensable, como este. Pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe, que es un gran profesional y una gran persona. <risa>